Esta semana formulé un planteo en la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con un programa, un servicio que promocionó Antel durante varios meses con mucha publicidad, con mucho estruendo, que es el servicio Universal Hogar, es un plan de que se ofrecía con internet gratis de una vez y para siempre. Resulta que, bueno, es algo por supuesto muy importante, que se ofrezca un servicio de un giga de tráfico mensual, es interesante que se pueda estar accediendo a ese servicio, y es interesante además que Antel utilice ese tipo de planes para fidelizar a sus clientes de telefonía fija. La telefonía fija es algo que eh, va en desuso, y de esa manera puede Antel estar fidelizando a clientes de telefonía fija, con lo cual es importante. Lo que no nos parece bien es que hay un, en esa publicidad una especie de, eh, bueno, publicidad engañosa, porque se dice internet gratis una vez y para siempre, cuando en realidad hay un costo de cuota básica que se tiene que pagar con el teléfono, que anda alrededor de los 200 pesos, más o menos con ahí incluido, que aunque no se use el teléfono se tiene que pagar. Por ahí podríamos proponer, y le proponemos a las autoridades de Antel, que aquellos que tengan el servicio de Universal Hogares no se les cobre esa cuota básica si no usan el teléfono, si usan el teléfono para llamadas que sí se les cobre pero si no, no pero además se da un efecto discriminatorio en ese plan y es el siguiente aquellas personas que viven en zonas rurales, que tienen servicio Rural cel o aquellas personas que tienen el sistema de antenas para los teléfonos no pueden acceder al servicio Universal Hogares entonces ahí hay una discriminación, hay clientes de Antel que tienen sus hogares que son clientes de Antel pero como no tienen la tecnología del cable de cobre, del cableado de cobre, del teléfono fijo, no pueden acceder a ese plan. Nos parece que Antel está en condiciones de hacer inversiones para mejorar eso, para que no se dé esa discriminación, y para tener planes que, yo no digo que sean gratis, pero sí subvencionar el acceso a Internet de los lugares más alejados. porque eh, la gente que está en el área rural no puede tener un servicio de Internet igual a la gente que está en las capitales de los departamentos? El único servicio que tienen los que están en las áreas rurales es un servicio de banda ancha móvil, que es más caro que el Universal Hogares, por supuesto, y que muchas veces es bastante lento. Nos parece que Antel, repito, está en condiciones de poder subvencionar, no dar gratis, pero sí facilitar, llevar a los lugares más alejados donde se necesita la información, la posibilidad de acceder a un servicio más cercano y que no haya discriminación entre sus clientes, sino que tengan los diversos servicios para poder hacer uso de esto tan bueno que tenemos, que son las herramientas informáticas.